Y de la ISAPRE probablemente estamos en el periodo de perdón. Nos han tratado mal, pero ¿cómo dan en el suelo, dice Calvo. Y es cosa que yo no entiendo y que a mí me estudiado y probablemente aparece también como el tema de, de los precios, porque dicen vamos a subir los precios, pero por lo menos mi años estoy en ISAPLE, a mucha honra digo, porque como trabajo en el sector público, prefiero no ser... Clientes en, en el ámbito de los negocios, digamos, en el lugar donde trabajo, y me refiero a estar ahí en la Isabel, pero en la Isabel me cobre muestra. Y la huerta sube todos los días. Sin embargo, hablamos de aumento de precios de los planes de salud, que es sobre la huelga por lo tanto. Extraño, este trataba de legislar sobre el punto, pero ahí estamos.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 Y después dicen, no, pero si sí el dinero de cada uno, pero mi dinero se lo llevaron. El dinero de todos, no es el dinero de cada uno. Es el dinero que hay, mes a mes le van retirando a tu usuario, pero que no se logra esperar como cuando, en una forma de fondo de pensiones que en la acumulación. Y además no hay mecanismo, ni siquiera funciona como seguro privado, porque sea, los seguros privados, por definición, tienen reaseguros.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 Lo que tenemos normalmente es la ESAPE, y uno, claro, tiene que hablar más de la ISAPE, a esta altura no hay vocación de seguridad social, no hay promoción, ni hay prevención, Pero no le interesa que la gente esté sana, porque los que están sanos tienen que estar en la ISAPE, y los enfermos tienen que estar en el ISAPE, o sea, si alguien se enferma, se tiene que cambiar de carro. o buscar otro mecanismo de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 El ministro Maña decía: No, es que si FONASA va a monopolio, monopsonio. no se preocupó del único No se preocupó de la integración vertical, que vertical, es una amenaza a la libre competencia. O sea, hoy día parece como una preocupación de que FONASA sería monopsónico porque sería el único cuerpo comprador respecto a la chip. Y durante todo este rato, cero preocupación. Pero básicamente, la pregunta para seguir en este ánimo de diálogo es respecto al tema de, ¿por qué le tienen tanto miedo a que el FONASA se haga cargo del problema? yo creo que se tendría que cargo. ¿no? me gusta mucho eso del fondo e porque significa preservar un eje, este, perdón, porque significa preservar un camino de, de segregación y tampoco me parece que tengan que quebrar mañana la examen, y la examen sí ha quebrado y ha quebrado por usted las otras cosas no olvidemos más vida y por mi parte también que operó... O sea, ha dicho que de No sería la primera, lo que se dice es que ahora es como el 29, digamos, la Gran Depresión.